Muy bien, el último ejercicio de esta clase. Se trata de escribir un algoritmo que muestre solo los números pares de un conjunto, pero acá vamos a usar una rutina para determinar si el número es o no es par. ¿Te más? Adelante. Te doy 10 minutos para que lo pienses vos y después comparamos con la solución que hice yo. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Veamos mi solución. Se trata de escribir un algoritmo que muestre los números pares de un conjunto usando una rutina. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir una rutina, en este caso una función, que nos permita saber si un número es par o no. Entonces, lo primero es, como te decía, definir la función es par, que recibe un número n. Lo que hace la función es muy simple, calcula el resto de dividir n por 2, si ese resto es 0, devuelve verdadero. Si no es así, devuelve falso. Y luego, voy a hacer un programa que lo que haga es recorrer todo el conjunto y, por cada uno de los elementos, invocar la función SPAR. Si esa función me devuelve verdadero para el elemento que estoy evaluando, lo emito por pantalla. Si no, simplemente lo salteo. Al recorrer todo el conjunto y hacer esta evaluación para todos los elementos, lo que voy a ver por pantalla son efectivamente solo los elementos pares.